Y hoy os vamos a hablar desde Line qué tenemos que hacer cuando nos toca un nini que ni estudia ni trabaja en la familia. Ajá. Puede ser un hijo, una hija, un marido, una esposa, un novio, una novia. ¿Qué hacer en esos casos? Porque es un tema serio que seguro que a todos nos pasa. Y si tenéis casos que os hayan pasado a vosotros, decídnoslo. En el chat podéis. Dejo, cedo la palabra a Sara, que os diga un poco lo que ha preparado y vamos viendo. Bueno, pues en el caso de los esposos, eh, los esposos que no trabajan, ¿cómo debería de, en este caso ¿no? una mujer actuar? Vale, pues el primer paso que yo he estudiado un poquito es que no debemos de caer en el error de enfadarnos, de estar castigando, de ser pesadas con este tema ¿no? y de insistir sino más bien eh, tener una actitud un poquito más eh, instructiva ¿no? es decir el hombre por naturaleza necesita sentirse exitoso a la hora de satisfacer a la mujer, ¿no? porque es así, porque hablando a lo largo de la historia de que el hombre necesita pues como proteger, sentirse... sobrevivir mejor pero ¿no? hablamos cuando tu marido, tu pareja no trabaja nada, ¿Qué ahí? Claro. Pues en ese caso, por ejemplo, eso. el primer paso es ni enfadarnos ni castigar, ¿vale? Sino más bien, eh, digamos que instar de otra manera, pero sin enfadarnos ni castigar, ¿vale? Pero es difícil, Sara, porque el tema emocional está ahí. Ya, la verdad, a ver, es difícil pero es verdad que es más efectivo, o sea, a la hora de la verdad lo que vamos a intentar es que esa persona reaccione de una manera más positiva No porque sí, con estoy, estoy de acuerdo, está, está, está, está es, claro que con tus sí. técnicas, más de siempre, lo hemos estado preparando antes de, de empezar la misión aquí chicos con vosotros eh, efectivamente sin las técnicas de Sara, fatal. <risa> Pero incluso con las técnicas de Sara va a ser difícil... Está es difícil lo emocionada eso, y exactamente, esto. yo Existo. doy el consejo ahora, ponerlo claro. en práctica es difícil. Un hijo no que no te hace nada, una hija que no te hace nada, un marido que no te hace nada, una esposa, un novio, una novia. Cuidado, cuidado y bueno sí. antes de nada también deciros que si tenéis algún consejo que darnos o sabéis incluso de alguna experiencia de alguien vale que la podéis comentar porque es una serviría de referencia sí, y podemos hablar un poquito sí, también sí, si esto. queréis sin decir nombres exactos Eso. para los interesados que yo en la emisión de TrisLine que acabamos de hacer en Instagram ya he dado dos casos de dos conocidos que no sé si no debería de haberlo hecho sí. pero como lo borran en 24 horas sí. aquí en YouTube ya borraremos los nombres Sí. Porque todos tenemos conocidos, conocidas, que son ninis. Sí. Entonces, el segundo paso sería, en este caso, no de los hombres, eh, como ellos en. Digamos, están biológicamente hechos pues, con ciertas hormonas, como por ejemplo la, te la testosterona, ¿vale? que esto también quería hablar. Eh, ellos, por naturaleza, necesitan que la mujer les admire y les alabe. Bueno, eso. Bueno, venga, sí. <risa> <risa> es verdad, algo biológico siempre hay ahí. Pero, porque, por, porque esto... pero que no estamos en el cromañón, pero es verdad, la cosa aquí tradicional sí, sí también pesa. Pero ¿sí? porque esto es así, pues porque si no, ellos se, se sienten como se desvalorizan, se sienten menos. Y eso a las menos, mujeres nos pasan. Se deprimen. ¿no? Nosotras no... Claro, nosotras funcionamos, tenemos otro mecanismo, funcionamos de otra manera. Entonces, yo sí que es verdad que necesitan un poquito más un empuje, ¿no? A, a, a la hora de, cómo, cómo tiene, de Imagínate trabajar. que yo soy el típico novio Nini, que no hago nada. ¿Cómo me convencerías un poco para. Bueno, pues para a decir? ver, vivimos todo... juntos, imagínate, ¿no? Y yo no. Yo soy el típico vago, chicos, que no lo soy, pero para el ejemplo. Pues a ver, ante todo yo creo que ser objetivos a la hora de tratar un tema y no atacar, ni, ni insultar, ni faltar el respeto Me dirías, Luis, eres un vago, no haces eh, nada, No. tampoco me ayudas en la casa Puede que lo diga alguna busca, vez, busca trabajo, objetiva, ponte pero, a buscar trabajo Claro, pero eh, sobre todo eh, intentar reforzar su autoestima, o sea, para eso, Ojalá pues, cada vez que haga algo bueno decírselo Ahí me lo aplaude, ¿no? Claro. Puede mi... que te diga algo mal de vez en cuando, pero sobre todo decir de una cosa mal, cinco bien, porque si no, entonces ya ahí si no la, la, la, te... la relación cogea y claro, ¿qué pasa? Que si la relación cogea, pues no va a haber motivación por ningún lado. Sí, estoy de acuerdo es que, es que es que lo emocional pesa. Exactamente, hay que trabajar lo emocional para que lo demás fluya, porque si no no, no va a fluir lo demás. Tienes razón, Sara. Total, ¿No vos... entonces con los hombres hay que un poco que aportar. Eh... No caer en el error de criticarlo todo, ¿no? Eso. Valorizar un poco lo positivo que haga. Bueno, eso supongo que también será con todos, ¿no? Pero, ah. pero es que Sara nos lo ha preparado un poco, por un lado, ¿qué hacer con un hombre Nini, con una mujer nini y con un hijo ni o adolescente ni Sí, he eh, esquematizado un poquito esto todo, ¿vale? Para que quede claro en cada persona, ya que no, no a todas las personas se las puede llegar a tratar de la misma manera. Claro, ¿no? cada persona es un mundo. Claro. Entonces. ¿Y pues... tú lo has diferenciado un poco entre varones, mujeres? y no jóvenes y niños. Y jóvenes, chicos, y niños. Claro. Luego también a la hora de tratar con tu marido, ¿vale? Es bueno eh, dialogar y para eso hay que ser asertivos. ¿Y qué significa hacer esto? Pues que a la hora de dialogar no, intentes no discutir, sino más bien expongas un tema de lo que te de lo que te preocupa. <risa> lo hables de manera objetiva, sí. ¿vale? Y muestres cómo te sientes también de forma objetiva sin llegar a, a hacer sentir culpable a la otra persona. Si sí, tener ¿vale? mucho cuidado, ¿no? Empatizar un poco con el otro que también lo tiene que estar pasado, pero hacerle ver que es que hay que moverse un poco. Claro. Y no proponer le... un cambio. Porque si propones un cambio, pues también estás ¿sabes? siendo un poquito más activo, ¿no? Y hacer ser motivas a la otra persona. Mm. E incluso la puedes llegar a decir, mira, pues te voy a compensar o eh, luego después vamos a hacer esto otro. O cuando lo haya hecho. Tu conoces y algún caso práctico, Sara, de alguna amiga que tenga algún novio que no quiere trabajar o... si sí, conozco... audiencia si conocéis algún caso gente. también lo podéis escribir ¿eh? y lo comentamos, conozco gente que ha estado soltera que no quiere que yo sé que la audiencia nada. quiere casos prácticos para claro. poder resolver conozco hombres que no hacían mucho o, y o... es verdad que luego por ejemplo cuando han tenido pareja pues se han motivado más, eso te lo puedo decir sí que la pareja ha sido asertiva y la ha sabido un sí, poco llevar se ve que, poco... la, que el, hecho de ya, el mero hecho de ya simplemente no de tener pareja también les ha motivado vale, con una mujer una novia que es nini, que ni estudia ni trabaja, que hace pues, muy bien, pues esa, este esa caso, no tiene, como era, te, no tiene, no te te tiene te te la te hormona, no la quería decir por si la digo mal chicos pero es verdad que la mujer por ejemplo está en una situación de cuidar hijos, de mantener casa ¿no? es bueno, aunque no hoy trabajen. en día se pueden eh, intercambiar los papeles, también pueden haber casos como tú me has dicho que nosotros, aquí que somos todos iguales, mujeres. claro pero también hay mujeres que se aferran sí, no, a nada. no, yo quiero llevarla a casa y esas, esas son mujeres machistas, diría yo. ¿eh? Yo tengo un caso, que, que es esa amiga de mujer entrar? de un amigo mío, y no, no, no, yo, no, yo llevo la casa, yo llevo la casa. Y está, ahí mentira, mentira. Sí, sí, yo conozco chicas igualmente que también dicen: Venga, yo hago la casa y ya está. Porque y ya está. a mí no. Y eso, o sea, eso sí que yo lo llamo machismo. Pues, ¿vale? o, o Nini, o vaguería también. Claro. Yo lo llamaría vaguería. Pues yo es que me lo el chico Cuando llega a la casa, además de trabajar, también eh, aporta en la por casa. Supuesto, que pasa, la por supuesto, Eso por supuesto. Sí, sí. Porque es que es así. O sea, basta que trabajes para que luego encima en la casa también la acabes haciendo cosas. Entonces, ¿cómo solucionamos ese caso? Chica, novia, mujer, esposa, nini, que no quiere trabajar, ni estudiar, ni nada. Porque claro, también distintos distinto que es que me estoy sacando la carrera. Pues ahora no puedo trabajar. Vale, vale, sí, tienes tú. ¿eh? Pero que ni estudia ni nada. Yo quiero ver la tele, ver todo el día la tele y no hacer nada. Bueno. Eso sí, yo te llevo la casa. Vale. Yo le digo, a mí la casa me la llevo un robot. <risa> tengo un robot que y ya está. No tengo más. Pues, bueno, en este caso, a ver, pues te tienes que sentar con tu pareja y analizar los gastos, para que ella misma se dé cuenta de que hay gastos y de que sería bueno que aportase algo, ¿vale? Ese sería el. Que vendría caso. bien para la economía familiar, claro. ¿no? Claro. Y, y como nos decía la audiencia en Instagram, chicos, todavía podéis ir a Instagram ver luego Prixline antes de que lo borren en 24 horas, aunque casi mejor no vayáis porque hemos dicho cosas que. Bueno, pues ahí nos decía la audiencia que era también hacerle ver que era mejor para el hijo, para la hija. Sí, claro. sí. Es eh, verdad si trabajábamos los dos pues vamos a poderle sacar mejor adelante claro, claro luego también preguntarla sobre sus metas o sus sueños es decir si no me refiero a, a de lo que quiere hacer en la vida sino más bien en qué trabajo le gustaría trabajar de verdad qué trabajo sería sí, el de para sus realizarse hacer claro. un enfoque hacia qué te gustaría porque aparte de que va a ser una motivación para ella pues tampoco hay necesidad quizás de que ella tampoco desde de que ahora mismo se meta en un trabajo que odia no o sea claro. tampoco es, esa es la cuestión eso sino generalmente la gente. cuestión es que trabaja y que de verdad se sienta sí algo en lo que le guste que algo que mantenga... la vaya a realizar, ¿no? Claro, que mantenga el trabajo también. ¿no? Aunque gane poco, aunque gane sí. poco, que pero también que por no lo decía. Que haga algo y que, que aporte algo a la casa, entonces. Sí, pero vale, y también lo dices por el tema de realizarse, ¿no? Sí. ¿Y con los chavales niños qué hacemos Sara? Pues con los chavales niños, sobre todo, no caer en el error de, de no darles el ejemplo, sino más que tenemos que darles el ejemplo mm. y no consentirlos demasiado en el El ejemplo quiere pequeños. decir que si tenemos hijos, queremos buen ejemplo, ¿no? Que seamos trabajadores. Eso. Desde el comienzo. Porque ¿no? si no somos trabajadores. Mal mal, mal, mal, mal. Y si vemos que van creciendo, que no. Se van apoltronando, les que estamos vemos. dando todo. Exactamente. ¿Qué hacemos eh, ahí, Sara? Pues ¿Qué ahí hacemos ahí? Tenemos que sentarnos con ellos y decirles: mira, hijo vamos a hablar. Vamos a pa Papá el y problema. mamá quieren hablar contigo. Sí. Y de explicarles que ellos no van a estar ahí toda la vida para. Eh, pero habrá hijos que lo o sea, quieran entender y otros que no otros dirán, bueno, eso no es ahora, yo prefiero ah. sin hacer nada no, pues entonces en ese caso lo que tendremos que hacer es retirar cortar los... el grifo Sara, cortar retirar el grifo la ayuda económica, ahí. cueste lo que cueste, porque sí. si no estamos haciendo mal, sí. aunque nos cueste Sí. Y ahora yo el último caso que voy a plantearte ¿Y? Que, sí, dime, Bueno, bueno, termina ah, bueno. Que tengo un caso no. ahí nuevo que se me ha ocurrido Pero termina, perdóname Que deberíamos de encargarles también trabajos familiares Para que se vayan acostumbrando a trabajar y que sepan muy lo que Muy buena idea, trabajando. muy buena idea Hijo, hija, si no encuentras trabajo fuera En casa puedes trabajar y ser fuertes a la hora de bueno no caer en el error de también fuertes emocionalmente ibas a decir verdad claro, Sara sí, exacto no re resistirse a las justificaciones de sus faltas de trabajo es decir que cuando no hagan algo pues se van a justificar porque seguramente sepan cómo reacciona su padre y, sigue, sí, y que van se a que ser le... astutos van a exacto, ser los, van a los venir hijos con no cusa. son tontos entonces lo que ellos van a hacer es justificarse pues cuando los, los padres lo, lo que tienen que hacer es saber identificar cuando se están justificando y ser fuertes emocionalmente para no eh, caer en esa trampa de... y yo voy a dar un mensaje a padres, a madres, a novios, a novias, a hijos, a hijas de verdad cuando nos toca un nini que, que, que tipo garrapata hay que ser fuertes sí. ¿Tú qué opinas Sara total despegarse la garrapata aunque sea tu pareja, sea tu hijo aunque tu hija, nos duela mucho aunque ¿cómo? nos duela despegar la garrapata porque a, de porque a nosotros mejor se nos ha pasado también con lo de las mascotas también claro bueno este sí sí bueno hoy, hoy parros no a la, a la audiencia oye, pero es verdad pero hay que ser fuerte porque si es, que es por el bien de, de vamos que yo creo que es bueno que todos trabajemos que todos hagamos algo nos decían por ahí alguien de la audiencia decía que claro es que encuentro un trabajo pero me pagan poco me pagan poco esa es la excusa me pagan poco entonces no mejor me quedo en casa no Decíamos, no, es bueno que vayas, porque te vas a realizar, vas a ver otras cosas. A lo mejor es la puerta para otro trabajo en el que ganes más. A lo mejor no hace falta que estés ahí toda la vida, pero sí que es verdad que empiezas claro, a trabajar. Lo has dicho y muy bien, Sara. Ver, no hace falta que estés ahí toda la vida, pero te estás activando. Claro. O lo que has dicho antes, te, <risa> te vas a realizar, estás cogiendo experiencia. ¿Vale? Todo mejor que quedarte claro. sin hacer nada. Y si sí o sí te toca quedarte en casa. Sobre todo hay que ser muy positivo. Claro, no, y a trabajar en casa. Sí. Que se puede aquí? trabajar desde casa, en la casa y en cosas de fuera de la casa, desde la casa. Sí. Pues nada chicos, que os vamos al dejar, que no, que quieren, preferimos ser breves, <risa> ya veremos si 10 minutos, 20 Dejaros un poquito de con la miel en los labios. Sí. Exactamente, podéis poner comentarios eh, y suscribiros a youtube, al canal de Prisline. Somos una empresa de orientación laboral, vale, si estáis buscando trabajo, queréis mejorar trabajo, queréis hacer mejor las entrevistas de trabajo, queréis hacer cursos, para formaros en algo que os gusta y luego tal vez trabajar en ello pues en el formulario de contacto que está en prixline.com barra contacto o si queréis sugerencias para estas emisiones que hacemos en directo y muy importante que os suscribáis así que youtube os avisa cuando emitimos en directo y podéis hacer preguntas pues nada algo más que añadir ¿sabes? y si bueno. no ya nos despedimos yo creo que todo por hoy vale pues <risa> muchas gracias amigos hasta Salud, la próxima amigos. chao chao, chao.